Demian, escrito por Germán Hess y publicado en 1919, es un libro que nos cuenta la historia de cómo la vida de Emil Sinclair cambia por completo después de haber conocido a un chico llamado Max Demian. Hace ya dos meses que terminé de leer este libro y tengo que aceptar que me costó algo de trabajo al principio. De hecho, tuve que leer el primer capítulo en más de una ocasión para poder acostumbrarme a cómo estaba escrito porque me parece algo difícil de seguir y complicado en algunas partes. Tal vez sea por el hecho de que previamente había leído un libro bastante ligero y digerible, pero por suerte no tarden más de un día en agarrarle el ritmo a la historia. Y es que creo que este es uno de esos libros que se tienen que leer con mucho cuidado y con mucha atención no porque la historia sea complicada sino porque cada diálogo está tan cargado de significados que creo que saltarse de algún párrafo podría significar perderse de algo importante no les miento cuando les digo que terminé bastante complacido cuando terminé de leer este libro, eso sí, estaba un poco preocupado porque había escuchado hablar mucho de él, pero ahora entiendo por qué este es un libro que puede cambiar perspectivas, está lleno de ideas que si bien no son innovadoras incluso para la época en la que se publicó sí son ideas que van en contra de lo que dicta la sociedad en muchos aspectos y de hecho algo que me pareció bastante interesante de todas estas ideas es que algunas parecieran tener un origen bastante místico como por ejemplo esa habilidad que tiene Demian por atraer las cosas hasta el dios que se muestra aquí Abraxas, que simboliza la unión entre lo divino y lo infernal lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, una dualidad que se ve bastante durante toda la novela Ahora entiendo por qué este libro es recomendado para personas jóvenes, pues creo que durante esa época de juventud es cuando todas las ideas y el contenido de este libro puede tener un mayor impacto en las personas, eso sí... No significa que alguien mayor de 40 o mayor de 60 años no pueda disfrutar de esta magnífica novela. Algo que me sorprendió bastante de este libro es toda esa vibra homoerótica que se siente entre los personajes. Y no quiero decir que este sea un libro cuyo protagonista sea homosexual porque eso nunca se deja claro. Pero sí creo que sería fácil interpretarlo de esa forma una vez que se analizan ciertos puntos del libro. Lo que sí creo firmemente es que el amor de Sanclaire hacia Damian era real. Posiblemente un amor nacido de la admiración y del respeto, porque al final de cuentas Demian fue la guía que ayudó a Sancler a descubrir la naturaleza del mundo que lo rodea. Algo que también tengo que decir es que cuando terminé el libro no quedé muy satisfecho con ese final, porque creo que la decisión que se toma no va muy acorde con los personajes que yo estuve leyendo a lo largo de la novela. Pero, conforme pasó el tiempo y entre más lo pensaba y releí algunas partes de ese último capítulo, creo que logré comprender por qué toman esa decisión. Porque como dice Sinclair, ahora logro comprender por qué algunos hombres pueden llegar a entregar sus vidas por un ideal aunque no fuese el suyo, sino uno común y que se transmitía. Llena de reflexiones que van desde la religión hasta el comportamiento de la sociedad, esta es una novela que nos invita a crear ideologías propias y ponerlas en práctica día con día con el propósito de alcanzar cierto nivel de autodescubrimiento, que con suerte algún día nos va a ayudar a entender cuál es nuestro propósito en la vida. Califique este libro con 5 de 5 estrellas en Big. Si buscan una lectura interesante que los deje pensando por un rato, Creo que esta es una buena opción. Recuerden que esto es solo una opinión personal. Si están interesados en escuchar alguna otra opinión sobre este libro, aquí les dejo otras dos que tal vez les puedan interesar. Lectores, como siempre, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.